Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a descargar el OBS Studio y vamos a configurarlo para poder grabar nuestra pantalla del monitor de nuestra PC y realizar ciertas configuraciones óptimas para la mejor calidad. <coughs> toma dos, toma dos. Lo primero que vas a hacer es ir a tu navegador, el cual usas siempre, buscar la página OBS Studio. En este caso vamos a usar Google Chrome, vamos a colocar OBS, en este caso OBS Studio. Vas a ir a la primera, al primer link que dice obsproject.com, descargar. Aquí vas a descargar según si estos son de Windows, Mac o Linux. Acá tenés el descargador que es la última versión, la 27.2.4. En mi caso voy a Windows, descargo el va a aparecer descargar, obviamente va a descargar un archivo .exe, vamos a guardar, esperamos que termine y clic derecho ejecutar como administrador. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo instales en tu PC, esto ya lo podemos cerrar. Vas a buscar, si no es que te aparece el logo Aquí de inicio vas a buscar OBS en tu PC y te va a aparecer. El OBS, recuerden, lo podemos anclar. Obviamente esto va a aparecer desanclado, entonces ustedes le ponen anclar. Cuando tengan el icono de inicio clic derecho sobre el mismo propiedades, acá lo que vamos a hacer es que para que siempre, siempre se abra como modo administrador. Siempre. Acá ejecutar este programa como administrador. Le dan a aplicar y siempre, siempre se va a ejecutar de la manera correcta. El OBS Studio corre con problemas si no le damos ejecutar como administrador. Entonces, para no olvidarnos esto, ya lo dejamos de esa manera predeterminada. Una vez que instalemos el OBS Studio nos va a aparecer totalmente en blanco de esta manera, sin ningún tipo de configuración. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección Ajustes. Vamos a ir a Salida, en la sección de grabación, colocamos tipo estándar. Acá en la ruta de grabación va a ser la carpeta donde vamos a guardar, donde va a quedar guardado los videos que realicemos. Luego el formato de grabación es, MP4 es el estándar en el cual podemos utilizarlo en cualquier aplicación y en cualquier editor de video. Después tenés MKB. En mi caso, grabo en MKB. Tiene una mejor calidad que MB4. Vista de audio 1, 2, 3. Por lo general, más de esas no usás. Codificador. Si tenés tarjeta Nvidia, vas a poder colocar eh, que la gráfica actúe como codificador del video. Y si no, x 2 que sería el procesador. Eso también depende hardware, hardware. ¿no? En este caso, cambiar la salida, o sea, la escala de salida. Eso por el momento no lo vamos a utilizar. Acá tenemos control de frecuencia, CBR, que es la más aconsejable y acá en tasa de bits esto no tiene nada que ver con tu internet no como no es lo mismo que cuando haces emisión cuando haces stream que va dependiendo de tu, de tu internet en este caso depende de tu hardware te aconsejo que empieces con 10.000 kbps y vayas subiendo o bajando cómo te das cuenta cuando es la indicada cuando vos en una grabación ves ese video que hiciste de prueba y no se corta si no se corta, eh, no, hay, no hay interferencias o microcortes en el video, es porque está perfecto la tasa de bits. La tasa de bits. Intervalo de frames. 2. Reajuste de máxima calidad. High es perfil. Recordad que cuando estés grabando, todo esto va a influir en tu juego y en tus eh, lo que estés haciendo. Por ejemplo, como yo hago grabación de tutoriales. Me permite hacer máxima calidad. Ahora, si yo grabar, grabar algo con mucho movimiento o algo con, con demasiadas este, imágenes. Eh, movimiento lo que hago es bajar a rendimiento o calidad no un poquito menos ahora vamos a la sección de audio en la sección de audio dejas 44 Hz, que es el mínimo estándar que viene dejas este canal estéreo y vas a configurar lo que son las entradas de audio vas a configurar lo que son las entradas de audio para que el obs capture entonces audio escritorio en mi caso como tra trabajo y utilizo voice meter banana tengo voice meter input ¿no? en tu caso podés tomar de los parlantes altavoces directamente desde el sonido del hdmi del monitor depende de la configuración de ustedes la el micrófono en mi caso podés directamente el micrófono que está conectado a la parte trasera pero yo estoy utilizando como les comenté recién el voice meter banana entonces todo pasa por este programa acá solamente dejamos así y aplicamos después en video para grabar ustedes van a colocar la resolución que más les convenga esta de arriba es la de base es la que viene ¿sí? en su monitor por lo general viene en 1920 por 1080 acá lo que vamos a hacer es lo siguiente volvemos a salida pueden ver que dice cambiar la escala de salida acá lo que va a hacer es siempre grabar a esta resolución se los recomiendo que lo dejen marcado en 1920 x 1080 aplicamos y ya estamos listos como pueden ver aparece el micrófono aquí vamos a silenciarlo para no tenemos audio de escritorio tenemos mic escena nos faltaría la fuente ¿Qué fuente nos falta le damos signo más agregar captura de pantalla y lo pueden ver pueden cambiar el nombre si lo desean si no dejamos así y automáticamente va a capturar la pantalla de tu escritorio lo que vamos a hacer hacer es clic derecho sobre la fuente vamos a ir a transformar y vamos a restablecer transformación perdón vamos a transformar vamos a ir a ajustar a la pantalla como pueden ver se ajusta al canva ¿no? el canvas sería todo esto que está acá en negro no las líneas rojas nos permiten tirar o achicar la captura bien también lo que podemos hacer es es agregar con el signo más nuestra cámara en mi caso tengo dos opciones puede ser la aplicación que utilizo para que mi celular se transforme en webcam y de un webcam te dejo una etiqueta aquí arriba con un vídeo explicando cómo cómo instalarlo y si no, la 922 que está directamente conectada. Cambiar el, el sentido, la orientación, tocar o estirar. Y de esta manera tenemos nuestra cámara con la captura de pantalla. Si no quieren que se vea, cierran el ojito. La verdad que está buenísimo. Y bueno, esa es una pequeña configuración para poder capturar la pantalla de tu PC con OBS Studio. Espero el video te haya gustado. En esta serie también vas a encontrar videos cómo configurar tu micrófono de una manera profesional. También vas a encontrar cómo configurar con diferentes plugins la cámara web. Para que se vea mucho mejor y más nítido los colores. Así que te haya servido este video. Si es así, déjame un like y un comentario que nos vemos la próxima.